Soy María Álvarez, de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad de México. Me llamo Ana Müller, eh, represento a la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Cujuy. Estamos en la Cumbre eh, Latinoamericana de Redes Comunitarias eh, en las Sierras de Córdoba, en la Serranita. En la jornada de hoy, estuvimos debatiendo acerca del financiamiento y los fondos que muchas veces nos permiten pensar en más proyectos y más despliegue de redes comunitarias. Eh, es un tema complejo porque, porque como organizaciones que trabajan de la mano de comunidades o desde las comunidades, eh, por un lado, buscamos ser congruentes de dónde, de dónde obtenemos esos fondos que nos apoyan. Hay que estar buscando eh, convocatorias bastante específicas de telecomunicaciones, de telecomunicaciones comunitarias. Es tan importante saber de dónde conseguir los recursos, como saber quién da esos recursos y por qué los da. ¿No? Digo, en esto de poder usar conscientemente las herramientas que tenemos, pero también al mismo tiempo eh, buscar incidir en esas herramientas para transformarlas. Y bueno, después de la sesión que tuvimos, que fue muy bueno saber eh, cómo las diferentes organizaciones o las diferentes comunidades han buscado eh, fuentes de financiamiento, de definimos unas tres personas para aterrizar las ideas que surgieron, los fondos con los que hemos trabajado y también qué podemos exigir o qué podemos proponer a los fondos en cuanto a esta necesidad de no que no compitamos ¿no? por los mismos recursos ya que queremos más bien como colaborar en lo que estamos haciendo y entrelazar experiencias.